Buenos días, tardes o noches, vengo a decirles que me cambiaré de foto de perfil de Youtube, y quiero saber si están de acuerdo o no, porque si no están de acuerdo no pasa nada XD, así que, estoy haciendo una votación de si me cambio la foto de perfil o no, chicos y chicas, adiós.